¡Te tengo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Creo que está claro Eli Eli, tu brazo No No, no, no, no, no No pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Casi Tú tranquila Ahí hay más cosas que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones: opción una, es la vía fácil. ...rápida e indolora. Esta no me gusta mucho. Dos. Luchamos. ¿Luchamos? ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas. Ya deberíamos haber muerto de mil formas... Y hay mil formas de morir antes de mañana. Pero luchamos... por cada segundo que podemos pasar juntas. Sean dos minutos... o dos días. Eso es nuestro. Y no quiero perderlo. Mi voto. Esperemos Podríamos Ponernos poéticas y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción tres? Lo siento Venga Largémonos. Sí.